No hay, energía, no hay energía en casa. Pone esa mano arriba. Sonic sí, hey. habló de papeles. Hey. Uh -huh. El vato me habló de papeles. Uh -huh. Vamos, vamos, vamos. En tres, dos. Todo su minuto a mí me pareció.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 Este rapero ha puesto que lo estoy volando. Yo te voy a matar, la verdad. Soy las tijeras que vienen a cortar tus alas de la libertad, puta.